qué okay. qué okay. de mi casa. 7, ella lo sabe, me, me, si, mi sirena, mystic. mystic Me desperté besándote y me dormí soñándote Mi sirena, eres la más bella de esta tierra Yo lo haría todo por estar a tu lado una vida entera Me acuerdo de cada mañana me levantaba para hablarte Tu haces eterno a que de mi corazón sale Viajé para verla, pensaba en el camino en mi estrella perfecta Esa sonrisa que enamora, esos son. Tan hermosos brillaba Esos veos que me daba De esas miradas que me dejan sin palabras sirena encantada, dame tu mano Nunca dejaré que nadie te haga daño Un ateo que se enamoró de un ángel Quiero escaparme contigo para todas partes Besame apasionadamente Hagamos locura yo por ti estoy demente Una propuesta tentadora e indecente Contigo volvería de la muerte Les quiero esta canción para que sepa lo que siente mi corazón Ternura eres tú, una hermosa una diosa, una rosa tan perfecta Las tiene tienen celos por ser tan bella, tan bella Por ti cruzaría todo el mar, por tu amor puedo batallar, navegar Si eres mi sirena y yo tu zombie Zombie, tú eres mi baby, yo por ti lo haría todo, tú me encanta, Leile, sirena más zombie forever. A besar. De la mano paseamos Siento que volamos No te puedo parar de mirar y de pensarte No te puedo olvidar fácilmente Yo te pienso 24-7 Si te apartas de mí sería como morir dos veces No te alejes Seamos felices eternamente chica diferente. Me debilitas con esa mirada El tiempo se congela como si fuera magia Eres más bella que una hada Una estora encantada me hechizaste Tú eres mi cura me enamoraste Me moriré de diabetes por tu dulzura me impactaste Vivo en el Cuando no estoy contigo Eres mi destino No sabes cuánto te he pensado Cuántos días he contado Los días que en el calendario He tachado Estoy encantado Enamorado Los hermosos sueños Que mi mente ha creado Te miro y me inspiro Yo vivo y sonrío Pensando en tu sonrisa Que la vida contigo Es más colorida Me encanta tu forma de sonreír Me enamora, al caminar Eres mi musa Eres mi realidad Si eres Todo tú me encantas Leile, si eres mi sirena yo tu zombie, tú eres mi baby, yo por ti lo haría todo, tu me encantas Leile, sí, sirena más, más zombie forever. forever. Nino nino nino nino nino neno ni neno ni ni no. <risa>